Si me dicen a dónde vas, yo voy a alabar al Señor. Si me dicen a dónde vas, yo voy a alabar al Señor. Y cómo lo vas a hacer, ¿por qué lo vas a hacer? Y cómo lo vas a hacer, ¿por qué lo vas a hacer? Si me dicen a dónde vas, yo voy a alabar al Señor. Si me dicen a dónde al Señor y cómo lo vas a hacer, porque lo vas a hacer, y cómo lo vas a hacer, porque lo vas a hacer, voy a cantar, voy a adorar en espíritu y en verdad, voy a cantar, voy a adorar en espíritu y en verdad, porque Jesús me rescató de las garras de Satanás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 En espíritu y en verdad, voy a cantar y voy a adorar, en espíritu y en verdad, porque Jesús me rescató de las garras de Satanás, porque Jesús me rescató de las garras de Satanás. Muerte los aplausos para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya.